¡No te vayas! En un momento más, comenzamos. El lenguaje que vas a escuchar no es apto para menores, tampoco para gente con un pensamiento egocéntrico. ¿Cuentas con un oído sensible? Si presentas alguno de los anteriores síntomas, por favor...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 ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos que nos siguen en nuestras redes sociales, sean bienvenidos a un episodio más, el episodio 30 de esta temporada 2 y para esto, bueno, pues, tenemos a mi estimado Martín Rojas Tamayo desde el estado, el estado de Briedad, ah, no, perdón, el estado de Puebla. Desde el estado de ánimo, en donde vamos a construir un aeropuerto, un trenecito y una... Re... Ah, no, perdón, perdón, me equivoqué de programa. Paradigmáticos, buenas noches, bienvenidos un episodio más, episodio número 30. Queremos saber cómo vamos con el 2022. Ya estamos haciendo corte de cajas del primer cuatrimestre para ver cómo nos ha ido en esta aventura 2022. Bienvenidos sean y por favor repliquen la señal para que lleguemos a más hogares. Gracias, mi estimado Martín. Y bueno, pues del otro lado tenemos Pepe Soto, quien nos levanta, nos levanta el rating. Mi estimado Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches a Chihuahua, Chihuahua. Mis estimados paradigmáticos, que gusto saludarlos, maestro Efraín, maestro Martín y otro que venga por ahí suelto con un vestido a la moda allá. Vamos a sacarle la garra porque trae un vestido ahí eh, estilo César Costa, dice. Por ahí el maestro Martín dice que es a la moda de John Travolta, sí, cierto. Así venía con su cuello, cuello ultra largo. Más que el de John Travolta era un chaleco blanco y camisa negra. Y él se veía bien, ¿no? Y él se veía bien, exactamente. Pero bueno, ni modo, se, se hace lo que se puede, muchachos paradigmáticos. Ustedes disculparán las fachas, pero ni modo. Ya son las horas de la noche, yo creo que ya podemos venir como se nos pegue la gana. Así que, señor Maestro Antonio, tráigase el complemento del fiebre de sábado por la noche. <risa> Envidioso. Mi estimado maestro Efraín, usted que sí sabe cómo está. ¿Qué tal, mis estimados? Pues un, un gustazo nuevamente estar compartiendo con ustedes y, y yo pensé que era, quería emular a los intocables aquí el señor porque... Pues apenas si le toca a uno una fibra y sale una catarsis tremenda, entonces pues yo dije, no, pues ah, está muy ad hoc el tema, ¿no? Entonces, bueno, pero pues, pues vaya que cada quien tenemos una perspectiva diferente, entonces yo creo que también va a ser una perspectiva de cómo vamos ahora con el 2022 en este cierre de cuatrimestre que bien comenta mi querido Martín, ¿no? Entonces será... Un tema bastante, bastante interesante para el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y adelante, continuamos, mi querido. Ya estamos a 27 de abril, ¿no? Este maestro de Frank, puro. apuro Ahí Está caminando, maestro. Hay que ir caminando, que se va corriendo. Ya estamos a 27 de abril, a, a la fregada del primer cuatrimestre. Próximamente el niño ya, a la, ¿Ya? A la, ah, ya, ¿no? ya. Ya saben a dónde nos vamos a ir a, a chupar. A Ah, caray. Ah, caray. Ah, eh, perdón, perdón, este, algo ¿Cómo vamos con este 2022? Bueno, pues varios temas entre ellos, repartición de PTU, ¿no? La PTU un tema que, que estuvo candente aquí en los foros, bueno, pues mucha gente estaba mencionando que si se iba a calcular diferente, que iba a pasar con un tope que si existía, que si no, bueno, una serie de cosas por ahí eh, otros, ¿Qué? Unas mentiras Ahorita, ahorita lo vemos. mi estimado Pepe. Entre otras eh, curiosidades también la inflación, mi estimado Martín Rojas, la inflación que parece que lo que decían que no, que no iba a pasar, etcétera, ya está pasando. Mi estimado Efraín, bueno, pues recordaremos hace ya muchos años, dicen los libros de historia que se intentó, se intentó hacer algo muy parecido a lo que hoy eh, el gobierno federal pues también está como como como que pone ahí en, sobre la mesa, no sé si sea tan real, no lo sé. Sin embargo, bueno, pues, la historia ya nos ha enseñado dónde termina ese camino. Y bueno, pues, mis estimados paradigmáticos, pues vamos. ¿Qué a... hablas, Willy? ¿De qué hablas? ¿Alguien le entendió? Por favor, ¿Eh? que alguien que me traduzca. Lo Maestro Efraín, ¿qué quiso decir este tanto? Te dije okay. que está como intocable, no lo puedes eh, tocar tanto. Ah, yeah. ¿No lo pelo o me cuido? <ríe> hay que cuidarse más bien, hay eh, que cuidarse. Ese rollo mareador es para lo del control de prensa. Sí, ¿verdad? ¿eh? Pero se quiere lucir. ¡Déjalo, déjalo! ¿Mi ah, bueno. Oye, de vez en cuando viene el programa, déjalo. Ok, ok. Y bueno, pues también la, el, la entrada del comprobato fiscal 4.0 que ya está en puerta. ¿Ustedes creen que sí, si sí entre como tal o le den otra prórroga? Lo mismo que el complemento cartaporte, mi estimado. Otra el... prórroga, ¿no? otra prórroga. Vamos a, lanza por favor, ingeniero, eh, flor manager, ¿sabe que por favor aquí la encuesta? A ver qué, qué votan nuestros amigos visitantes. Ajá. ¿Se prorroga la versión 4.0 del CFDI? ¿Sí o no? Así nada más, ¿sí o no? Vamos lo, a que... Los resultados se los mandamos a buen rostro. Sí. <risa> pues seguramente desde mi perspectiva, sí. Mi estimado Pepe, la PTU... Estás hablando de la versión 4.0, no, no cambies el tema. la PTU primero, como lo fuimos mencionando. La PTU... ¿Pero por la PTU... La PTU... Bueno, la... ¿Ya, ¿Ya presentaste tu declaración? La mía. ¿Qué te ¿Sí? importa? No seas metiche. ¿Cómo es que no? no? Yo necesito saber porque... Con base en, la, en ese cumplimiento, tenemos como primer punto formar la comisión mixta para primero recibir la declaración y saber si tuvimos o no tuvimos utilidades. Porque si no tuvimos utilidades, ¿para qué fregados Estamos aquí, vámonos y vamos a cenar porque tengo mucha hambre, se me han unos taquitos al pastor. Oye, Pepe, eso de la André. declaración, hay que entregarle la declaración completa o nada más la cara que ya se presentó y el cuadrito donde viene la patria. Únicamente esa hojita hay que, hay que presentarle a la comisión mixta. Pero por eso le pregunté yo al, al caballero si ya cumplió con esa obligación. Porque si no ha cumplido, ¿para qué fregados nos reunimos? Vámonos a chupar tranquilos y todos contentos. Entonces, muchachos, cumplieron con esa obligación hablando de las personas morales. Que las personas morales ya debieron haber presentado su declaración. Y a partir del 31 de marzo comenzamos a contar los... 10 días que tenemos para entregarle a los trabajadores copia de esa hoja. Maestro Efraín, ¿qué pasa si no la presentaron la declaración? La de la persona moral, que la ¿Qué bueno ¿Qué pasa si no la presentaron? Sí. Los términos corren desde la fecha en que se presentó o debió de haberse presentado la declaración. Así lo marca la Ley Federal del Trabajo. Sí. Entonces, bueno, si no la hemos presentado... De todos modos, los términos ya están corriendo para efectos del reparto de la PTU. El, el tema interesante también es que ¿para qué se entrega? ¿Cuál es el motivo de tener que entregar la declaración? Pareciera de ser, bueno, pues ¿para qué quieren los trabajadores? ¿Para qué quiere la comisión? En este caso, como lo señala Pepe, ¿cuál es la razón de conocer la declaración anual? Pues tener la base sobre la que se calcula la PTU. Es decir, la utilidad gravable que es la que aparece dentro de la declaración. Ese es el motivo por el cual se tiene que entregar esa declaración a la comisión mixta para ponerlos del conocimiento, decirles a los trabajadores, esta es la utilidad gravable, utilidad fiscal uh -huh. que tuvo la persona moral y sobre la cual se tiene que calcular. Entonces, para aquellas empresas que no han presentado su declaración, ahora, pues ya tenemos... Eh, pues un problema, ¿no? Porque qué? El primer aunque no hayamos presentado Aunque no la hayamos presentado, ya tenemos que estar dándole esa información a la comisión con o sin declaración anual, se tiene que pagar la PTU. Entonces, bueno, y los términos ya corren, ¿no? A partir del 31 de marzo, que fue el día en que se debió de haber presentado esa declaración anual. Entonces, ese sería uno de los puntos importantes, ¿no? Y como bien lo comenta Pepe, bueno, si, si hay utilidades hay que repartir, hay pastel para repartir, eh, si no hay utilidades, pues entonces, simplemente sencillamente señalarles a los, a los trabajadores, trabajadores, no hubo utilidad grabable, por, ¿Por tanto, qué? al no haber es, esa utilidad grabable, pues no hay necesidad de eh, confirmar una cuestión de reparto, ¿no? Y por eso es importante formar la comisión, es importantísimo formar Ay, la, comisión la comisión, porque la comisión la comisión va a hacer constar cualquiera de los dos hechos. Antes de que sigas hablando, tú chismoso, mi estimado Martín, a ver, van a repartir con base en una utilidad fiscal, ¿verdad? Eh. ¿Puede existir una pérdida para términos contables, pero una utilidad para términos fiscales? Sí, sí, sí. Pirilín, hay empresas que ahorita están endeudadísimas es un caso que yo he visto real, eh, tienen pérdida de negocio, pero ¿qué crees? Esa pérdida, como esta empresa ha perdido, necesita lana, liquidez, se ha apalancado en sus proveedores, no les, les ha dejado de pagar, ha pedido préstamos bancarios, su deuda es tan grande que en el ajuste anual por inflación, el gran diferenciador entre el resultado contable y el resultado fiscal es el ajuste anual por inflación, que digo que es una vacilada. Entre más debes, más vas a pagar y con la inflación, que tuvimos en el 2021 ese impacto fue mucho más importante por lo tanto puede voltearte la tortilla de una utilidad una pérdida contable a una utilidad fiscal y, y vamos ahora, a pagar mi... PTU sobre la inflación de nuestra inflación de la la inflación, ¿eh? Ahora mi estimado Pepe anda fregando que la comisión que no sé qué y mi estimado Efra dice hay pastel para repartir pero si no hay billete en el banco mi estimado Martín entonces ¿Qué chingados va a repartir? Vamos a pedir prestado porque hay que cumplir, hay que cumplir con el pueblo sabio. Sí, Además, es el, el de no es pretexto ni es excusa. Es correcto, es una falta de... Pero algún... ¿cuál utilidad si no hay utilidad en verdad, señores? Bueno, es buen punto, ¿eh? ¿Qué, qué, qué es la utilidad entonces? ¿Es de Dice dinero que la que tengo? Repartición de la riqueza, ¿no? Dice que vamos a repartir la riqueza para, pues obviamente, equilibrar las fuerzas. Pero la riqueza en respecto a qué, ¿quién hace la riqueza? El negocio, no las leyes fiscales, estamos de acuerdo con el ejemplo que les acabo de dar. Si el negocio no dio para repartir, como bien dice Toño, y un efecto inflacionario hace que pagues impuesto, ¿de dónde sacos si ni siquiera les puedo pagar al contador? no Bueno, contador que se aguante. Entonces, mi estimado Pepe, por ahí eh, pues se reformó una fracción, ¿no? De, de este artículo 127, si mal no me equivoco, ¿no? que habla sobre un tope y bueno, pues aquí los contadores hicimos toda una revolución sobre ese tope si lo teníamos que aceptar si no lo aceptamos ¿qué que pasa si reparto más de lo que dice el tope? ¿puede haber una sanción por parte de la autoridad? muchas y decía Pepe Soto no lleves a cabo esa fracción no la tomes en cuenta ¿correcto mi Pepe? Sí, fíjate que esa es una recomendación que le estoy haciendo a mucha gente porque, primero, usando el sentido común, porque muchos están vueltos locos, es que el tope de los tres meses es superior a la utilidad que tengo que repartir. La utilidad la tienes que calcular con el método que hemos venido haciendo desde hace muchísimos años, o sea, con base en el salario percibido por el trabajador y por los días que laboró en el ejercicio anterior. O sea, ese método no cambió. Se agregaron estos dos nuevos eh, características que son el promedio de los tres años y tres meses de salario. Entonces, tú tienes que hacer primero tu cálculo normal. Trabajador por trabajador individual. Entonces, por eso, vuelvo a insistir y permíteme darte un sopapo porque es importantísima la formación de la Comisión Mixta de Seguridad de Higiene. A mí no me interesa el contador, me interesa la comisión, porque la comisión es la que va a hacer el cálculo, no el contador. Bueno, si el contador está metido con sus narizotas en la comisión, bienvenido. Y entonces entre los dos vamos a hacer el cálculo de la comisión. Representantes del patrón y representantes de los trabajadores. Entonces, ahí anda todo el mundo hecho bolas. Diciéndome, oye, ¿y cuántos deben formar parte de la comisión? ¿Cuánta gente? Oye, ¿se acuerda de tus clases en la escuela? Cuando el maestro decía, hagan equipos. Y tú eras el último al que te escogían, ¿te acuerdas? Bueno, ¿cuántos deben formar parte de la comisión? Dos y dos, ¿para qué quieres más gente? El tercero no hace nada, de, ni de ninguno de los dos. Entonces, nada más están ahí hechos bolas, perdiendo el tiempo que se vayan a trabajar y nada más dos y dos. Por parte del patrón, el que hace las nóminas y su auxiliar. Por parte de la, de la empresa y por parte de los trabajadores, dos achichingles, los que sean. Oye, licenciado, pero no tengo sindicato. ¿Cómo nombramos a los trabajadores? Fíjate que son detalles técnicos que a toda la gente se le va. Y si te das cuenta, te estoy mareando para no contestarte la pregunta, porque no tengo la, gana, la menor gana de contestártela. El tope, ya te dije, no lo utilices, pero esa es una mecánica que no nos, no la vamos a poder completar en los 10 minutos que me dejas hablar. Es necesario una plática muy amplia para explicarte bien por qué no es recomendable. O sea, si lo quieres hacer, hazlo, pero no es recomendable. O sea, ya te dije que tienes que hacer el cálculo individual. Sacando el cálculo individual, tomando como ejemplo un solo trabajador. Suponiendo que la utilidad que le toca a él son 10 pesos y sus tres meses de salario son 100 pesos. Entonces, traes un diferencial de 90. La lógica que yo he visto que en varios contadores no la tienen es dicen, ¿de dónde voy a sacar los 90 para repartir el tope? Porque tengo que repartir tope de tres meses. Ah, Espérate, ¿dónde sí. dice eso? ¿Dónde dice eso? O sea, ¿a ti te salió una utilidad? para ese trabajador, de entregarle 10 pesos, tú págale sus 10 pesos, que te valga sombrilla ese último inciso de los tres meses o el promedio, no puedes repartir una utilidad que no existe, porque no es utilidad, sería otra cosa, y eso fue lo yo lo vi, lo escuché en una plática de la Secretaría del Trabajo, que no estaba tu amiguita, no sé por qué no fue, ya sabes que ella la secretaria de la indivisibilidad yeah, yeah, yeah, yeah. bueno perdón de la Secretaría del trabajo y previsión social correcto entonces en esa plática el que anda dando la cara que es el de la unidad de trabajo digno ya sabes quién es <risa> <risa> parece como tío <como> tío <risa> empezó a decir una sarta de tonterías de nuevo otra vez, por ejemplo, en el caso de los tres meses. Es más, eso también lo dijo tu amiguita. El famoso promedio de los tres de los tres últimos años. Oye, es un cálculo individual. ¿De dónde demonios le voy a calcular un promedio a un trabajador que ingresó en el 2021? Okay. Ah, cálculaselo sobre el puesto. Espérame, estúpido. Es un cálculo individual. Yo no me puedo traer el cálculo de otro puesto parecido de otra persona que elaboró ahí mismo. Porque incluso, compadre, maestro Efraín, tú y yo ganamos lo mismo. Tenemos el mismo salario base. Pero ¿sabes qué? Obtuvimos una utilidad diferente. ¿Cómo te explicas eso? Sencillo. Como yo falté en el año... Y el maestro Efraín es un cumplidor. Ya sabes que está ahí metido en la computadora todo el día. Su mujer no sabe qué hace, pero ahí está todo el día metido en la computadora. Entonces Efraín no faltó todo el año. Yo sí me enfermé, me dio el COVID 14 días. O luego tuve un una, me dio algo, pero falté. Entonces yo percibí menos salario. Tuve menos días que Efraín. Y a pesar de que ambos ganamos lo mismo, resulta que Efraín va a sacar más utilidades que yo. Y estoy que me lleva el diablo. Dime entonces cómo se le ocurrió a la secretario? O sea ¿Cómo se le Ahí está el video. ¿eh? Búscalo en YouTube. Ella lo dijo. Vas a sacar el promedio, o si no fue ella, fue el otro, otro estúpido. Vas a sacar el promedio del puesto, ¿cómo es posible? Si el puesto, ya te estoy demostrando que teniendo el mismo salario, Efraín y yo, el mismo puesto, él va a sacar más utilidades que yo, entonces, ¿cómo demonios? ¿A quién vas a agarrar de modelo? ¿A él o a mí? Ah, pero ¿cómo eres tú? Que mira, el codo lo tienes, pero bien pulido, me vas a agarrar a mí porque yo fui el que obtuvo menos. Y entonces vas a buscar. Ya te di la idea, búsquen la idea, muchachos. Si van a sacar promedio y resulta que ese trabajador no tiene promedio, búscate otro que haya faltado mucho, te agarras el menor promedio y entonces sacas ese promedio menor. Pero ya te pregaste porque el promedio de los tres meses es mayor, así que tienes que completar con los tres meses. Esto no da para una plática de rompiendo oh, paradigmas. Oh, oye, Pepe una Pero aguántame, Toño, una pregunta, Pepe, si saca el promedio así, nos dijeron, saquen promedio de los últimos tres años y dices, nada más lleva un año trabajando, sería la PTU de un año más cero ¿De más un año? tres, ya la disminuí, ¿no? Eso, eso es un promedio, ¿o no? <risa> claro, es lo que te estoy diciendo. Entonces vas a buscarle todos los, los recovecos posibles, porque desgraciadamente hay muchos malos patrones que van a buscar la forma de no pagar utilidades. Pero por eso, por eso es importantísimo, y discúlpenme que insista, qué importante es tener la comisión mixta, porque la comisión mixta es la que hace los números. Los números que ya conocemos, que ya sabemos hacer, con base en los días trabajados, promedio, no, promedio, promedio no, días trabajados y total de salario percibido en el año. Y ya te demostré ahorita con un ejemplo práctico que el maestro Efraín, como él es bien cumplidor, bien chambeador, él obtuvo más utilidades. Ve cuál es la esencia de la utilidad. Si tú participas, tienes más utilidad. Si no participas, no tienes utilidad. Así de sencillo. Entonces, por eso la recomendación, así en general, no ocupes ese último inciso. No lo ocupes. Porque si resulta que ya te hicieron, te hiciste bolas por la plática del de las autoridades, es que tienes que utilizar el promedio o tienes que topar los tres meses y andas tú vuelto loco porque si la utilidad que vas a repartir son 10 pesos y resulta que los tres meses son 100 pesos, ¿de dónde vas a sacar 90 para completar una utilidad que no existe? O sea, tú reparte 10 y olvídate todo lo demás. Ejemplo contrario. A ver, resulta que la utilidad es mayor al tope de los tres meses a ver entonces tú quieres topar los tres meses y entonces te va a quedar una utilidad sobrante lo cual es totalmente injusto esa lana ya no es tuya Deja de vivir, esa es utilidad del trabajador, esa es oh. mi utilidad y, me la, y tú me la entregas completa déjame que un abogado me responda algo Efra pregunta a ver lo que acaba de decir Pepe Tú decretas o, o sale una utilidad, el 10% de esa utilidad, y se lo tienes que repartir, tienes que redistribuir la riqueza, ¿correcto? Entre los trabajadores, perfecto. Ahora bien, si decía una persona en un curso, si usted me dice que tengo que repartir ese 10%, le dije, sí, es un derecho que está plasmado en la Ley Federal del Trabajo a través de la Constitución, ¿no? Sí, perfecto, ok. Y luego en la misma Ley Federal del Trabajo me dice... Que de ese 10% que, que no reparta todo porque hay unos topes y entonces ese tope me deja un remanente es decir y en verdad no repartí ese 10% lo cual desde esencia desde el primer cuadro pues ya le pertenece al trabajador entonces Ebrahim ahí en cuestión de derecho qué norma está sobre qué norma no porque se supondría que el derecho de trabajo viene de un derecho social Sí, bueno, pues basado en esa eh, acomodo de ideas, pues no tendría validez esa fracción. Pues, pues fíjate, mi estimado Toño, yo, yo sí llegaba a trabajar, como lo comenta Pepe, pero el que estudiaba era él para hacer las estrategias de todo este tipo, ¿no? O sea, el que verdaderamente estudiaba todo, aunque fue pocos días Pepe y faltó, pero él estudiaba y él lo dijo claramente, es una cuestión... Es el pedazo de un, una fracción del pastel que se va a repartir con los trabajadores. Las utilidades en términos generales, en términos naturales, ¿a quién le pertenecen las utilidades? Le pertenecen a los socios, por decirlo de alguna manera. Es natural. Nosotros invertimos, se generan utilidades, bueno, pues hay que repartirlas entre nosotros que formamos esa sociedad. Ahora, por una ley se establece que compartamos esas utilidades. ¿Y con quién las vamos a compartir? El 30%, como lo comenta mi querido hermano Sergio Ramos, lo vamos a compartir con el SAT. 30% de ese pastel se lo vamos a entregar a la autoridad fiscal. Y un 10% de ese pastel, una fracción, se lo vamos a entregar a los trabajadores. Pero hay un punto bien importante que comentaba Pepe. La fracción individual. Estamos hablando de un conjunto, el 10% pero el tope no está sobre el 10%. No. El tope está por cada trabajador. Por eso él decía, no podemos hacer un comparativo, un promedio con alguien que estuvo en un puesto anterior, porque no es por el puesto. La norma no señaló, hagan un promedio de acuerdo al puesto en el cual que estuvieran. No, y, y, y, el, y el, el paradigma que se tiene es, como lo dijo una autoridad, entonces la autoridad, Debe de tener razón. Y en este frame pues no, la, la opinión de Frey no pesa porque él no es autoridad, pero aquí estamos viendo claramente que la autoridad en este sentido, pues ¿Puedo? se está equivocando claramente, porque el reparto no es en función de puestos, ni en función de tener un problema. ¿Y qué tal si no tenía el puesto? ¿Y qué tal si el puesto que en el cual quiero comparar hubo tres o cuatro trabajadores en los últimos tres o cuatro años y unos sí si faltaron, unos no faltaron? Y entonces, ¿cómo voy a determinar mi promedio? La cuestión que comentaba Martín. ¿Qué pasa entonces con este trabajador que solamente estuvo un año como la norma obliga que tengo que comparar tres años que a los otros dos años le señalo cero y cero y divido entre tres y ya tengo el promedio? Porque ese promedio aritmético, sencillo, Dices, entonces, como que aquí la norma, el, la limitante, no es al, al, al, a la fracción global. La limitante es a cada uno de los trabajadores. A lo mejor algún trabajador, cuando ya la comisión haga el reparto, eh, eh, están trabajadores que pueden estar en el supuesto del, de la segunda reflexión que hacía Pepe. Que le toquen más utilidades, pero por el tope ya no haya que repartirles. Y habrá otros trabajadores que estén por debajo del tope y que no les aplique la limitante. La limitante no es sobre el global del 10%, sino por lo que cada trabajador va a tener que recibir. Por eso ahí la importancia, eh, y, y coincido plenamente con Pepe, de la creación de la comisión mixta. Y como que no están acostumbrados nuestros patrones, nuestras empresas a tener esa comisión, pero es ella la responsable de hacer el proyecto y es más, si algún trabajador no está de acuerdo con el proyecto que está presentando la comisión, se puede inconformar y, y la comisión tiene que resolver esa inconformidad en 15 días. Entonces, el, el trabajador tiene un plazo de 15 días para inconformarse y la comisión tiene que resolver esa observación, esa inconformidad que tenga el trabajador por, por por eso la norma no le dejó, por decirlo de alguna manera, la decisión, la, la decisión al patrón. O sea, el patrón no es el que decide, no, no, decide una comisión que es la que vela por el cumplimiento del derecho. La obligación del patrón es compartir el pastel y la comisión va a observar que ese derecho se cumpla y en ese sentido se haga el reparto ya individual que es donde van a estar estos topes o estas limitantes, no en sentido general y también lamentablemente se ha, se ha generado la creencia de que eh, como todo tiene que ser a beneficio del trabajador, entonces el patrón está obligado a entregarle tres meses de salario. No, tampoco. Si no alcanza la PTU, no tengo por qué entregarte tres meses de salario. Es que dice máximo y entonces yo le entiendo que máximo es lo que más me vas a entregar. Y tampoco va por ahí el tema, ¿no? Entonces, se están generando estas contradicciones bastante interesantes con esta cuestión de la aplicación, ¿no? Adelante, Toño. Mi estimado Martín, vamos a la vida real después de, de escuchar tanto romanticismo de estos dos hombres, ¿no? Porque la vida real para muchos va a ser que el empresario, esa comisión que dice Pepe, le den dos pinches cachetadas y a la chingada, ¿no? En muchos lados. Ahora sí. bien... Muchas de las preguntas de los contadores fueron siguientes. Ya el empresario, como sea, decidió. Decidió que si hay un tope y que lo acomodemos como él quiso. Ok. Aquí el problema de los contadores es, hay un remanente. Es un pasivo que según esto, pues yo debía a los trabajadores. Pero resulta ser que ese pasivo, que se ve como pasivo, pero ya no es pasivo porque ya no lo debo, porque al final no se puede distribuir porque me dice que hay un tope. Entonces, lo que puse de este lado en el pasivo, pues ya no tiene... Pero que lo coloco contablemente, va a pasar el primero, el segundo, el tercer año, ¿no? y se van acumulando en este tenor de ideas. Ahí se va a ir acumulando ese pasivo. ¿Y qué es? ¿Qué es? Parece gallina, no huele como gallina, pero no es gallina, ¿no? Entonces, contablemente, ¿qué peces? Fíjate que, Toño, esto va a ir derivado de la aplicación de la ley, porque es la misma pregunta que hace. Y por ahí vienen muchos foros, oye, esa remanente, suponiendo que los promedios están bien, el tope está bien por persona, ese remanente de lo que determinamos de acuerdo al artículo 9 y a lo que se repartió, es excedente, es o no es deuda. Y decían, oye, la voy a juntar con la PTU que se genera el siguiente año, como lo que decía la ley federal de trabajo. Si hay gente que ya no vino por su PTU, durante un año tiene ese derecho se junta y se reparte a los que subsisten, ¿no? Que y, no muchos, y muchos abogados decían, no se reparte, la ley no te lo especifica, estamos claros, ahí no te dice para dónde jalar, y de ahí va a derivar el registro contable. Si no te define la ley, y ahorita que me lo este, confirmen o ratifiquen, Pepe y Efra, si por ley no hay una obligación del patrón de regalo al trabajador, de acuerdo a la definición de pasivo, que es una obligación presente de un desembolso a de futuro, si no va a haber desembolso a futuro, no es pasivo. Hoy es que la causé, pues bueno, la causaste de acuerdo a lo que está en el artículo 9, pero no lo vas a pagar de acuerdo a los topes establecidos en la vida de trabajo, por lo tanto, financieramente no es deuda. Es más, ni siquiera es gasto porque no lo vas a incurrir o no lo vas a pagar después. De hecho, el CINIF, si no me recuerdo, por ahí de julio o ju junio o julio del año anterior, cuando salió esta nueva disposición, evaluó en su consejo técnico esta situación y concluyó que si el tope era, o más bien la PETU estaba topada y había un excedente, ese excedente no se registraba en contabilidad. ¿Por qué? Porque no se va a pagar. El, el punto es, no se va a pagar, no, entonces no es deuda. Oye, cómo lo elimino? ¿Lo mando a otros ingresos? No. Simplemente reduces lo que eh, habías registrado en gastos de PTU, que es lo que realmente debes gastar financieramente, que es lo que vas a pagar, y no de acuerdo al artículo 9. No sé si los hice bolas, porque por ahí decían, es que en el 2021 cargo la PTU posto gasto con abono del pasivo, y en 2022, cuando ya saqué mis, mis topes y ya dije, voy a repartir menos, cancelo el pasivo y lo mando a otros ingresos. Eso sería incorrecto. Por eso yo hice una pregunta que casi nadie la entendió, porque yo les dije, oye, estamos cerrando 2021, estoy presentando financieros 2021, voy a presentar mi anual 2021. ¿Qué PTU registro? ¿La que sale del artículo 9 o la distribución que hacemos hasta mayo? Y todos dijeron, desde el artículo 9, debimos haber hecho la aplicación de esta distribución por persona al cierre del 2021 para reflejar el pasivo correcto. Si no lo hicimos así, de acuerdo a las normas de información financiera, es un error que tendríamos que abrir la contabilidad del año anterior, 2021, para corregirlo. ¡Qué locura! Así está. Vamos a llegar, oye, pero ¿de cuánto estamos hablando? ¿Negociamos y nos mandamos otros ingresos? No, no pasa nada. Pero el objetivo es, y lo puntual, si no se va a pagar, de otra forma, adelante, no es un paso. Adelante, mi Sí, totalmente de acuerdo con, con el maestro Martín, incluso... Incluso la, la cuestión del, del registro, ya me voy a meter ahí en, en esos temas eh, de, de, de la parte contable y, y si no mal, mal recuerdo y me equivoco, el, las normas de información financiera precisamente lo establecen como una provisión, la cuestión, ese siendo sí es una provisión para efectos de, de, de registro contable, no la PTU, porque al final eh, unos decían vamos a registrar el 10%. Y otros decían, no, vamos a registrar lo que efectivamente se tenga que pagar hacia el futuro, lo que estamos obligados para reflejar perfectamente el pasivo que tenemos comprometido, porque si al final determinamos el 10% y en la proyección resulta que no vamos a tener que pagar todo, sino todavía el tope, entonces realmente no es un pasivo como tal, ¿no? Entonces, en este sentido, entraría mucho el criterio prudencial para saber cuál es el monto que tendría que registrarse, dependiendo precisamente de estos dos criterios. Y atiendo a lo siguiente, ¿cuál es el fundamento para registrar en tu declaración anual o para manifestar la PTU generada del ejercicio? Si tú observas la ley federal del trabajo, en ningún momento te señala que la PTU tiene que estar reflejada en una declaración anual. Si tú observas la ley federal, la ley del impuesto sobre la renta, tampoco señala que la PTU, se tiene que reflejar en una declaración. El artículo 9 establece cuál va a ser la renta gravable sobre la cual se va a calcular la PTU. Y la renta gravable es una base, más no es el reparto. Ahora, conforme a la normatividad financiera, tenemos que registrar ese pasivo porque lo conocemos, sabemos que en algún momento se tendrá que, que devengar pero no sabemos de cierta manera la cantidad exacta, por decirlo de alguna manera, con esta condicionante de las limitantes, porque va a ser la comisión mixta la que lo va a determinar. Entonces, en este sentido, en mi opinión, vendría a ser, bueno, el criterio prudencial dictaría, registraríamos el pasivo, el cual efectivamente estaríamos comprometidos por este ejercicio, y no registrar algo adicional que efectivamente no lo voy a tener que cumplir en ningún momento. La norma no señala qué va a pasar con ese excedente. Pero hay otra disposición que nos ayuda también a aclarar este tema, que es la fracción tercera de ese mismo 127. Y esa no se reformó. Esta fracción tercera establece lo siguiente, que cuando las personas, los patrones que tengan la obligación del reparto de PTU, sea por trabajador, que sea solamente que sus ingresos los obtienen por la prestación de servicios, por exclusivamente por su trabajo, la PTU se encuentra limitada a un mes de salario. Por ejemplo, un abogado que durante el ejercicio del 2021 tuvo dos millones de pesos de ingresos, pero no tiene casi deducciones. Entonces resultó con una utilidad de un millón novecientos mil pesos y tiene que repartir. O la tasa, el porcentaje sería el 10%, que son 190 mil. Y solamente tiene dos trabajadores. Pero estos dos trabajadores siempre cumplieron, siempre estuvieron presentes y ganan exactamente lo mismo, 10 mil pesos. Bueno, ¿cuánta PTU le vamos a tener que entregar a ellos? Un mes de salario es lo que establece la fracción tercera. Un mes, oye, ¿qué pasa con el resto? Absolutamente nada. Se regresa a, a, al registro tal cual. Por eso es que en la declaración anual te pregunta, la PTU corresponde a sociedades civiles, a prestadoras de servicios o algo por el estilo, porque conoce que la PTU pudiera estar condicionada ¿Sale? a esta fracción tercera, ¿no? Uh -huh. Y entonces ahí nunca nos preguntamos ni nos cuestionamos, oye, ¿qué pasa con la PTU que excede de este tema? No, pues nada, es exactamente el mismo supuesto, solamente que en la fracción tercera el límite no es un mes de salario, es de tres meses o el promedio de los tres últimos años y solo que la fracción tercera está dedicada para las personas que obtienen ingresos por servicios, por trabajo, como un abogado, como un contador que tiene, es persona física y tiene trabajadores en su servicio uh -huh. y ahí nunca cuestionamos eso y es exactamente la misma aplicación, el mismo tope. Entonces, si ya hemos manejado, reza un principio de derecho, ¿no? Donde existe la, la misma disposición, debe de darse la misma razón. Sí. Entonces, en este sentido, pues si ya tenemos un antecedente que nos puede ser de utilidad para esta fracción octava, pues lo podríamos manejar en ese sentido, como bien lo comenta Martín, y, y coincido, no tendrá obligación de repartirse, por lo tanto no tendrá por qué reflejarse en un pasivo, ¿no? Mi estimado Efra, hubieras empezado por ahí y no hubiéramos este, evitado esta, esta confrontación entre todos. Por aquí. No, no, al a... contrario, oh. Para darles elementos, que sí. elementos a los paradigmáticos y puedan ah, tomar no. la decisión que debe ser. Yo insisto en que mi recomendación es reparte la utilidad completa. Si tú ya tienes tu 10%, repártelo entre todos tus trabajadores. No utilices esa fracción, no te metas en problemas, porque no hay no. la pena. Oye, Pepe, perdón, perdón, ay, Toño, Pepe, tenemos una pregunta. Este, ¿Qué pasa si tú decides, como buen patrón, no como los clasistas que hay por aquí, repartes el 10% sin distinguir y alguno le hubiera tocado en lugar de 50 pesos, le hubiera tocado 40. Esos 10, para efectos de su retribución como, como asalariado, ¿Juegan como PTU para su cálculo del grabado y exento o jugarían como sueldo? Si le das de más, no uh -huh. es utilidad, es un ingreso adicional, es un salario. Entonces, vamos a decir que va a grabar completamente ese excedente, pero va a tener, para, digo, para que no nos perdamos. Sí, le voy a dar ese excedente, se lo pago porque se lo ganó. Pero, sí. al momento de hacer la nómina en mayo, hay que separar le vamos a dar lo que equivale a la PTU completa, pero es ser copetito le vas a dar tratamiento como un ingreso totalmente grabado para su ah, peor, cabrón. ¿no? Ah, ah, ah, ah, y, para, y para efectos de seguro social. A ah, ah, cabrón, a ah, cabrón. A ver, Pepe, ¿no si es fácil pagar todo? Sí, sí, por, le... por, porque si le vamos a dar el mismo efecto, como lo comenta Pepe, bueno, pues este adicional es otra prestación, es otra cuestión, es otro concepto, pues entonces tiene un efecto tanto en materia fiscal que es que esté grabado, como en la parte de seguro social, que tenga que ser integrable, ¿no? Entonces ya me sale más caro me, sal, me sale más caro ser 2 y dar el 10%, ¿no, Pepe? Sí, ya me metiste en un pedo, Pepe. Y, y ojo, no le va a caer todo el billete al trabajador porque hay una retención de impuesto, güey. No, pero, pero también hay otro, otro elemento que tendríamos que considerar eh, en este, en todo, en todo este, esta, este, en este paradigma nuevo de la PTU, el otro elemento es ¿Cuántos de mis trabajadores estarán conformes con ello? ¿Cuántos trabajadores que no me renuncien o que no se vayan pueda correr el riesgo de que me demanden porque en su visión yo los, los lastimé con la cuestión de la PTU, los limité? Y por lo tanto, ahora voy a tener demandas laborales en ese sentido para tener que acreditar ante la Junta esta decisión de la fracción octava, hacer valer todo, esto, todo este ambiente jurídico que estamos eh, eh, comentando para ya un juicio y entonces valorar si en el juicio te diga, no, pues a lo mejor eh, si ya lo evalúo juicio o pagar cuotas de seguro social, porque ese sería el costo para el patrón, porque el impuesto sobre la renta es del trabajador, pero mi costo patronal sería ver la cuestión de un juicio o ver la cuestión de las cuotas de seguro social y evaluar en ese, en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, eso, creo, creo que también eso también tendría que ponerse sobre la mesa. Ah, por eso la recomendación. Por, por eso, la recomendación, no tengas, ¿por eso la recomendación. Te metes en este tema, ¿no? Te metes en ese tema. Por eso. O sea, ¿cuál es la idea de querer ser bondadoso y querer darle al trabajador ese, ese tope de los tres meses cuando tu utilidad ya está calculada? y Ya a él le tocaron 10 pesos. ¿Por qué le quieres dar 100? Ahora, no no sé si compartas este tema, me querido Pepe, pero ese excedente ya ya es el 10%, combinándolo con la parte financiera, no tengo recursos. Esa parte adicional tal vez se la podría pagar en otro momento, no necesariamente en mayo, ¿no? sí ¿Es decir, ya, en mayo ya. cumplir en mayo cumplir con la cuestión de los tres meses? Y, no y la colectiva. cuestión del excedente o de lo adicional que pudiésemos pactar, pues negociarlo en otro momento cuando talla recursos económicos, ¿no? Me sí, juro. claro. Fíjense que fue un tema que, que platicaba con, con José Luis Arroyo, y me decía él eso mismo, eh, de, dependerá de la parte financiera de la empresa, si yo optaría por esa fracción de ese tope, si a lo mejor no tengo liquidez, ¿no? Estoy apalancado en ese momento, no tengo con qué pagarte, pues a lo mejor recurro hasta cierto punto, pues, a esa fracción para, obviamente, desembolsar menos, ¿no? Pero lo que dices, mi estimado creo que es, es muy bueno, ¿no? Quedar en un pacto en la cual, ¿sabes qué? Ahorita te reparto esto y bueno, pues tiempo después te voy a dar cómo lo manejaríamos, Pepe, para términos este, de su aplicación. Bono. Ponle cualquier cosa, nada más que yo no lo obligaría a este, a este de proceso de la nómina, ¿no? No, no dejaría antecedente, porque si dices, es que sí, claro, te sí. quiero dar, yo te quiero topar a los tres meses aunque no te corresponda, Ahora porque yo pregunta, tengo esa utilidad, ya pregunta, fija para repartir. Para ustedes que son, que son los másteres, ¿qué, ¿qué chingo están pensando para hacer la fracción? O sea, no encuentro el beneficio ni para el trabajador, pero tampoco lo encuentro para el patrón, ni, ni para el gobierno, o sea, no encuentro... Acuérdate, acuérdate quién lo negoció, lo negociaron grandes contribuyentes, Grandes contribuyentes que estaban siendo afectados por el negocio del outsourcing que se prohibió. Pues ah. Estamos hablando, no estamos hablando de, de, de tu empresa, ni de la mía, ni la de muchos. 90% de los patrones son minis y micros. No nos va a afectar. Estamos haciendo una alegata por los grandes contribuyentes, los grandes patrones que tú y yo no vamos a ver nunca en nuestra vida. Así que mejor que ellos tienen su equipo de abogados, que se hagan bolas con sus normas de información financiera. Y yo me voy a preocupar por don Chente, el de la panadería, que sí tuvo utilidades con mucho esfuerzo y que la vamos a repartir como debe de ser. Ya sabe don Chente, ya sabe cuánto tuvo de utilidades, ya está empezando a ahorrar para ahorita que llegue eh, junio, porque él es persona física, él va a poder repartir lo que debe de ser, sin Martín. preocuparse por tope alguno. Martín, yo soy el clasista. Y yo soy el sí. clasista. Sí. Yo soy no, el clasista. no, yo no. Pues, ya, pues, yo no di lo. nombres, yo no di nombres. Cada no, yo sí, sí los doy. doy. Ah, bueno, tú sí los das. Oye, la, tú, vesti o... la, la vestimenta te delata, mi hermano Toño. Eh, sí, estoy haciendo, sí, haciendo deporte en de las redes sociales. Y Manuel y Alejo, los mandamos desde Chiapas. Eh, César Caballero, también un buen saludo. Desde Buenas noches, eh, es un placer escucharlos. William Gutiérrez, que siempre nunca se pierde esta transmisión por aquí. Dicen que sí habrá prórroga. ¿Cómo vamos con estas votaciones del CPD 4.0? ¿Va a haber o no prórroga para este? Pues ya prácticamente. Eh, meses, que, ¿no? medio año ya que vamos a llevar vamos a ver si si el SAT vuelve a hacer una prórroga ¿Cómo vamos ahí si me muestran la, la este la encuesta por favor mi estimado rubiel por aquí okay. contribuyente eh, contribuyente sin nombre de zapopan dice gracias por la capacitación ¿no? gracias a ti eh, por aquí se prorroga la versión 4.0 tenemos un sí de un 88% y solamente el 13% dice que no bueno, la gran mayoría está esperando entonces una prórroga de este, de este CFDI y ahorita empezamos a hablar de ello. Buenas noches, siempre aprendiendo de los eh, mejores. José eh, Antonio Hernández Chávez por aquí, William Gutiérrez. Pero no se entiende de una lectura que ese tope es para el cálculo que lo rebase. ¿De dónde se interpreta que tienes que llegar al monto del top? Dice William Gutiérrez. Totalmente. Porque, porque muchos contadores así lo dicen, William. Válgame, tú eres contador, ¿cómo que no ¿Cómo que no sabes? <risa> Dice por aquí este, que está de acuerdo con el maestro eh, Martín Rojas sobre el paso a registrar en la afectación económica real para la entidad. Margarita Martínez, que siempre nos ve también, dice, buenas noches, en el caso de la utilidad a repartir es mayor al tope de los tres meses de salario cada trabajador con derecho a recibir utilidad. Dicho tope es calculado de acuerdo a la fracción segunda por los tres meses. Sí, en mi, en mi opinión sí, porque cuando tú haces el cálculo normal, mi querida Margarita, tú lo haces... Solamente para algunos trabajadores, los de confianza. Oye, Margarita, por cierto, ¿cuánta gente en tu empresa es de confianza? Ya volteaste a ver que son cuatro o cinco nada más. ¿Quién crees que es trabajador de confianza? ¿Tú crees que es la secretaria del de maestro Efraín? No, el maestro Efraín es, es, mi respeto, es el general de división. Él es el brazo derecho del patrón. Él es trabajador de confianza, pero su secretaria no es trabajadora de confianza. ¿Quién te dijo? Por no, eso, yo, en tu define? empresa. ¿Dónde se define, güey? ¿Dónde se define? ¿Cuándo? En la ley federal del de trabajo, de señor. Ahí viene la definición de trabajador de confianza. De confianza. Y, de y el trabajador de confianza es el brazo derecho del patrón. Es el que hace la labor que tú no harías por huevón. Ah, chinga, ¿hay trabajadores de desconfianza o cómo, güey? El artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo y una definición de, la de trabajador no hay de, confianza? de confianza. Ahí en tu empresa tú no tienes a ningún trabajador de confianza. Yo no tengo trabajadores de confianza. ¿Ya no? escucharon, chicos? No hay trabajadores de confianza. ¿Ven? Desde el punto de vista laboral, Y ah, querido la madre, Ru, ver, aguántame. querido no hay Bruce, tú sí no hay eres vacaciones. de confianza. Oye, no hay vacaciones, no hay aguinaldo, no son de confianza. Vámonos ya, para que entonces. No, pero sí, vámonos. No, no, no. no, mi querido maestro Efraín tú, tú eres general de división tú eres trabajador de confianza pero tú sé que no, o sea volteen a ver su plantilla de personal y va, te vas a dar cuenta que tienes trabajadores si, si por ejemplo tienes en tu empresa sindicato tienes trabajadores sindicalizados ¿de dónde salió que un trabajador es sindicalizado o no? Cuando te sentaste con el sindicato a negociar, ¿cuáles puestos son realmente los operativos? No? Realmente en un sindicato el personal operativo es el que es sindicalizado. Esa es, la, esa es más o menos la, la esencia. no. Trabajador administrativo, trabajador sindicalizado y el que no es sindicalizado y el de confianza. Entonces, sí tienes varios tipos de trabajadores dentro de las empresas. Pero si no tienes sindicato, si no tienes sindicato... Dice la letra del trabajo, el trabajador de planta. A falta del sindicalizado, el trabajador de planta. Y el de mayor categoría es el que vas vas a tomar su salario para topar al de confianza. Vuelvo a la pregunta. ¿Cuál es gente de confianza en tu empresa? Y yo por eso te digo, en todas las empresas, los, el personal de confianza, fácil, ¿eh? con los dedos de la mano. El gerente de ventas, el gerente de finanzas, el gerente de recursos humanos, el gerente de producción y párale de contar. Y el gerente de contabilidad, ¿no? El resto, la, toda la perrada, no son, no, son no son de confianza. No son de confianza. Son trabajadores ordinarios. Ya escucharon la No son de confianza. ¿Eh? Vamos a ver aquí. Por eso no te vayas por la literalidad. Porque si te vas yendo por la literalidad de la palabra... Yo soy clasista. Eres, ¿no eres clasista? clasista. Yo soy clasista. Sí, ¿Ya ves? Ya, clasista. ves ahí? ¿Ya ves? ¿Ya no, ves? Eh. Desde Aquí. el punto de vista laboral, muchachos, un trabajador de confianza es el brazo derecho del patrón. Es el que hace funciones que debería ser el patrón y no lo hace. Por eso te contrata a ti. Por eso eres trabajador de confianza. Oye, que hace que... labores de fiscalización vigilancia, administración del negocio, cosa que no hace, no hace una secretaria. Quizá, Por eso bien, la secretaria, bien, quizá, aunque, sea, aunque sea la, la secretaria del general de división, el maestro Efraín Salmir, no es confianza. Él es el de confianza, pero la secre no. Okay. Entonces, de... El maestro Efraín va a estar topado en su salario, pero la secre no. Entonces, Margarita, ya contestando tu pregunta, Después de 10 años, te contesto la pregunta, Margarita. Sí, utiliza la fracción 2 para el famoso promedio de los tres meses. A ti porque te sobra el tiempo, güey. Ya sí, sé. Sí. Yo, Georgina dice, buenas noches, saludos a todos. Mac Roman, buenas noches. Qué tema tan interesante, muy bien explicado. Por aquí Ana Ortega, nomás saludos. Igual desde Tepozov.com. Eh, nos manda saludos, Esteban Elizalde también. Este se... Pozotlán, Morelos, ignorantes. Eh, no, hay otra en el Estado de México. ¿Es este que... Pozotlán? No, no. Ah, este ¿Es te Pozlán, ¿Es este post es es es Morelos. Este Morelos. Este dice buenas noches a todos, William Gutiérrez. Nos manda, dice próximamente, trabajadores simplificados de confianza. No le des ideas, no. Este William de 4T. Sí no, manches. Katy Hernández dice ¿sí sabe, si sabemos trabajadores de confianza que somos brazos derechos de los patrones de acuerdo con el licenciado No no no a ver el licenciado Pepezo está haciendo clasista, está clasificando, o sea. Eh. No está estratificando. Ya me confundí esta noche. Yo estoy más que confundido esta noche. Más que confundido esta noche. Bueno, corte comercial mis estimados. Eh, en la mañana tuvieron por ahí a las 12 un, un webinar sobre el diplomado de constructoras que van a estar dando estimado Martín Rojas Tamayo, Pepe Soto y el ahorita prófugo de la justicia, Enrique Corona, quién sabe dónde ande, ¿no? Y bueno, pues, eh, eh, Efraín, Efra, eh, ah, ¿Enrique ya está aquí? ¿El dedito qué? Ah, ya no. allá, allá, allá, allá. Ok, ok, ok. Mi estimado Pepe Soto, pues ahí estaremos viendo tema de Siroc que entiendo que es para las constructoras, yo la verdad soy un ignorante del tema, ¿no? Y bueno, pues esto tiene que ver con la eh, área de construcción, ¿correcto, mi estimado Pepe? Así es, mis queridos amigos paradigmáticos, eh, los invitamos muy cordialmente a este, a, estos, a este magno evento liderado por el maestro Martín Rojas y Enrique Corona, en donde yo estaré de relleno, estaré de telonero, Hablando con ustedes acerca de este aspecto tan interesante que tiene que ver con el control de las obras de construcción desde el punto de vista seguro social, porque es una, es una situación que viene plasmada en el reglamento de los trabajadores de la construcción contratados por obra o tiempo determinado. Ya sabes cómo es la autoridad, que le encanta ponerle nombres kilométricos a las disposiciones legales. Este reglamento tiene un nombre larguísimo. Pero fíjate que es el único reglamento que aplica a una actividad propia de nuestro país, la construcción. El albañil es por, por historia un trabajador que ha sido descuidado en ámbitos de la seguridad social. Por eso a través de este reglamento se disponen otras obligaciones adicionales a los patrones y una de ellas es registrar sus obras de la construcción. Seguro Social quiere saber qué estás haciendo. ¿Qué estás haciendo? ¿En dónde lo estás haciendo? ¿Con qué? ¿Con cuánta lana? ¿Y con cuántos trabajadores? Porque el, el reglamento así lo señala. Entonces, mediante este sistema, este nuevo programa, nuevo entre comillas, pero ya tiene bastantes años, aún así, pues mucha, mucha gente lo desconoce, por eso los invitamos que si no conoces el Ciro Ven a familia Census y con mucho gusto te vamos a empapar de este nuevo registro, nuevo programa, nuevo portal digital con el cual vas a poder cumplir con esta obligación. Así que aunque salgamos regañados, en la mañana salimos regañados, espero que ahorita no nos, no, no nos regañen por invitarlos a este magno evento del Diplomado para Constructoras. Bueno, pues ahí pueden dejar un mensajito en la fanpage de Census y ya lo estarán contactando o directamente, no sé si aquí el equipo de Census les deje un link para pedir más información. Mi estimado Martín, también estarás en el Diplomado, hablándonos de qué. No sé, yo voy a ver qué, qué encuentro por ahí. Recuerden, Diplomado son cuatro sesiones, empezamos 14, 21, 27 y 2 de, de mayo y 2 de junio. PP el tema de Siroc. Enrique Corona va a ver el aspecto fiscal de las constructoras, y yo te voy a compartir algunas cosas que hemos aprendido desde la construcción porque en este sector, en esta actividad empresarial, diferente a todo, todo es un mundo nuevo. No vas a registrar, como decíamos en la mañana con Enrique, no vas a registrar tus CFDI de ingresos como lo haces todas, porque no tiene que ver el ingreso contable con base en los CFDI, sino con base en un cálculo que va determinado al avance de obra el avance de obra se puede determinar de diferentes formas, con algunas fórmulas de entrada o salida de recursos. Puede ser, por ejemplo, lo real erogado. Vas a partir de un presupuesto en donde se estima el costo de la obra. Vas a poder determinar cómo voy a hacer el registro contable, que no se va a resultados, ni el ingreso cuando facturas, ni lo que compras a resultados. Si en proceso estás creando un bien de capital, es decir, un inventario, ahí se va a registrar pero mes con mes vas a tener que irlo mandando a resultados, y como decíamos en la mañana oye, ¿qué pasa si tengo más de una obra? dos, tres, cuatro, cinco obras en diferentes regiones en la misma constructora necesitas centro de costos, necesitas cuentas contables, incluso platicamos en la mañana, oye, si tengo una sola nómina y yo ando mandando a los chalanes de una obra a otra, ¿cómo hago el registro contable? porque tengo que darle de acuerdo al centro de costos, de acuerdo al proyecto de acuerdo a la obra otra cosa que platicábamos, oye en el sector de la construcción hay formas diferentes de hacer la construcción. ¿Qué tal si estamos construyendo un edificio, una torre de departamentos? Y yo ya vendí los departamentos del piso del medio. ¿Cómo hago el registro contable de esos ingresos? Nada más de los departamentos que ya vendí. Y todo sigue en obra. Todo sigue en obra. Entonces, es lo que, es lo que vamos a ver, insisto, la contabilidad, lo fiscal. Y el seguridad social es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Así que te invitamos a formar parte de este diplomado. 14 21 27 de mayo, 2 de junio, cuatro sesiones en donde Pepe Soto, Enrique Corona y tu servidor vamos a estar viendo los diferentes aspectos para que te lleves la idea integral de lo que tienes que ver en el sector de la construcción. Y bueno, pues. Integral. Mis, mis estimados amigos, recuerden también que estamos con Rompiendo Paradigmas en vivo el día 25 de mayo, el día del contador, a las 8 de la noche, 8 de la noche hora centro la Ciudad de México, allá en el hotel este Ramada de aquí de Reforma. Pepe Soto ya compró sus boletos de avión, ya va a estar por acá con nosotros. Ya ya hay personas que ya reservaron habitaciones de hotel si se van a quedar de este lado, ¿no? Y bueno, pues terminaremos por ahí de las 11, 12, en lo que platicamos, etcétera Bueno, pues comentamos algunas situaciones por ahí. Cenamos. Cenamos por supuesto, están todos invitados a, a hablar un poco sobre la trascendencia del contador, esta tecnología de la información que ha eh, generado también que el contador tenga que aprender o reaprender otro tipo de, de, de cuestiones. Hoy de informática, mi estimado Pepe, pues en, cuando instalas el, el SUA, ¿no? Cuando instalas cualquier programa informático, bueno, pues también tienes que tener cierta velocidad de, de la máquina, procesador, etcétera, cosas que, pues, en otro momento el contador le valía chetos, ¿no? Hoy en día también tiene que estar alerta de todo ese tipo de aprendizaje para, pues obviamente, que la página del SAT le cargue, entre otras muchas cosas más. Me decimos, Abraham, por ahí, bueno, pues le mandé un, una, una persona que tenía problemas con unas multas que últimamente llegaron hace un mes para acá, más o menos dos meses para acá, empezaron a llegarles a todos el buzón tributario, multas sobre periodos anteriores, que tal vez no acudieron a solventar un requerimiento y tómala de la nada les cayeron por ahí multas del 2018, 19, 20 y también estará dándonos una charla un taller un taller de cómo aclarar estos pues estos asuntos que el SAT te está notificando vía buzón tributario legales o no legales mi estimado Efraín ¿Se, se solventan o no se pueden solventar y hay que pagar no puedes pedir reducción de multa ¿Qué se puede hacer brevemente nada más si nos hablas de qué vamos a ver en este taller también, hicimos Paín? Efectivamente, Luis Pues vamos a estar platicando ahí sobre el tema de lo que es un acto administrativo. Primero, comprender qué es un acto administrativo, comprender qué es una facultad de gestión por parte de la autoridad de, eh, fiscal. Y bueno, que estas aclaraciones en algún caso, pues son facultades de gestión. Y en ese sentido también tendremos que atender a cómo le respondemos. Es un taller porque... La, la idea, la intención que, que surgió y que al final pues bien me compartiste de que poder platicar cómo debemos de como contadores estructurar tal vez un escrito, ¿no? ¿Cómo le contestamos a una autoridad fiscal? Eh, dentro del ámbito profesional hemos visto que hay algunos colegas que eh, su, su, la forma en la cual se comunican con la autoridad eh, en algunos momentos parece carta de amor, en otras <risa> parece carta de odio y en otras como carta de reclamo ¿no? a la autoridad fiscal y entonces pues comprender que estamos actuando con una autoridad y al final eh, señal, lo, bien lo señala el artículo 8 ¿no? hacer nuestra petición de manera respetuosa entonces ¿qué significa esa forma respetuosa para actuar con las autoridades? con todo respeto y, so y sobre todo <risa> Exactamente, pero, pero, pero sobre todo buscar el resultado favorable que nosotros deseamos. ¿no? Hay veces que por más cartas de amor que le envíes a la autoridad fiscal no te va a responder en el sentido que tú prefieres porque a lo mejor a tu escrito le hizo falta algún elemento, ni tampoco por una carta de reclamo de que al final te encuentras en una cuestión de crisis, etcétera, y decides la comprensión por parte de la autoridad, tampoco va a haber una respuesta en el sentido que tú buscas. Entonces, la idea de, de parte de este taller es brindar algunos elementos que nos ayuden a nuestra redacción de cómo podemos formular a la autoridad fiscal algún, alguna petición y en su caso, al distinguir un acto administrativo, y cuando se decide por un medio de defensa, marcar nuestro límite, porque en el medio de defensa ya la forma de comunicarse es muy distinta. Y ahí hablamos de argumentos jurídicos, de cuestiones de agravios, de conceptos de impugnación, que son muy diferentes a un escrito aclaratorio, a un escrito pa para poder... Eh, transmitirle a la autoridad tal vez incluso alguna equivocación que ella haya tenido. Entonces, por eso es la razón del taller, tratar de capacitar a nuestros queridos paradigmáticos con estos temas que a veces pues no se ven en la escuela, no se ven ya en la vida diaria, pues tratamos de responder con nuestros, a nuestro leal saber y e entender. Y entonces, eh, realizamos estas, estos escritos, estas aclaraciones y bueno, pues la idea que que a bien tuviste en compartirme y invitarme para el tema, pues es precisamente crear este, esta mecánica de cómo estructurar nuestros escritos, ¿no? ¿Para qué? Para hacer más claro, y sobre todo el tipo de pruebas que a lo mejor luego omitimos, pero que son las que nos pueden ayudar a obtener un resultado favorable, ¿no? Claro, por supuesto. Por aquí Katy Hernández, se nos vemos en el diplomado de la construcción, Master Martín y Pepe a Nortega se llama apunté al Diplomado. Muchísimas gracias, Georgina Nungaray. Se lo van a transmitir. Bueno, el del día 25, por supuesto, el día 25 que estaremos juntos eh, en el Hotel Ramada, sí estaremos transmitiendo en, en, en vivo, ¿no? Con las personas que nos estén acompañando en ese momento, claro, por supuesto. Si en, sea tu caso de que no puedas venir a la convivencia, bueno, pues vea vía ve distancia por Facebook, ya nos estarás. Nos estarás viendo, pero no hay nada como, pues, obviamente, estar en ese momento y bueno, charlar. Y después de, de, de, ese, de ese rompiendo paradigmas, pues, la convivencia que vamos a, a llevar a cabo ahí en este Hotel Ramada del centro de aquí de la Ciudad de México en sobre reforma. Por aquí nos dice mi estimado eh, Jorge Colorado García: hay descuentos para las, los integrantes del FBI, HIVA, Fuerzas Básicas de ICEN como yo, dice si se pregunta seria. Bueno, pues ahí manden mensajes, este, por favor, censos capacitación, si lo puede ahí mencionar, qué descuento tiene por ser de ICEN, ya lo estaremos este, tomando en cuenta. Por aquí nos dice, eh, Antonio, no esperaba menos de usted, mi estimado colega. Saludos, mi estimado Jorge Colorado. También dice, ah, el doctor Rubén eh, Santillana Triste, dice, saludos y abrazos a todos, excelente tema, un abrazote Doctor, que esté excelentemente. Oye, bien. Toño, Toño, pues que venga el sí. doctor Rubén, que vaya, nos vemos el día 25. Ahí está la invitación, ahí está la invitación, doctor Rubén, a ver si nos hace compañía el día 25, ahí pues una plática entre amigos, ¿no? Este, pues para para charlar de varios temas del contador. Digo, lo, lo comento así porque sé que tiene una agenda completamente llena, sobre todo el 25, todo mundo tiene eventos. Por eso lo pasamos hasta las ocho de la noche, ¿no? Para que ya dejaran un poquito de los eventos y pues pudieran venir a charlar. Esperamos que, que nos pueda acompañar. Doctor, por aquí William Gutiérrez, el seguro el programa presencial estará de lujo, por supuesto. Y nos manda saludos José Antonio Hernández Chávez. Y bien, mi estimado Pepe Martín Ebrahim, CFDI 4.0 se queda, se va, le dan otro chancecito. ¿Qué va a pasar con los códigos postales que todavía no les aparecen algunos? Yes. Que la ñ, ¿no? Que de repente uh -huh. ponen la ñ y les falla, les falla ahí las letras, ¿no? Que es una lata que tengas que redactar el nombre igualito igualito que viene la constancia de situación fiscal, si no, no te deja pasar esa madre. Este, Que todavía no tengan ciertos nodos al 100% Ojo, mi estimado Raíl Martín y Pepe. Eh, hace unos días hubo una noticia por ahí que se robaron parte de información del servicio de administración tributaria y bueno, pues la jefa, ¿no? Nuestra estimada tía Raquel, estaba diciendo que mucho era el contador que le confiaban la firma electrónica, la contraseña y que seguramente ellos fueron, ¿no? Pero bueno, pues las noticias dicen que hubo un, un hackeo ahí de información, cabe mencionar que su software no está jalando al 100%, no es de este gobierno, también Enrique Peña Nieto le pasó, también hacia atrás les pasó, eh, obviamente es una evolución, por supuesto es, es prueba y error y, y, y vamos, pero ¿qué tanto van a estar en este prueba y error? ¿entrará para ustedes el, el comprobante fiscal en la fecha que establecieron ahorita ya prácticamente o lo van a mandar junto con complemento carta fuerte a septiembre o tal vez hasta diciembre desde mi punto de vista y como lo he expresado Creo que, que es una, una luz que ve al final del túnel. que puede hacer que me lo manden hasta diciembre? ¿Qué piensan ustedes? Y estimado de Efraín. Pues eh, creo que la historia nos ha platicado un poquito al respecto, ¿no? Cuando, en, cuando ingresó, cuando comenzó la versión 3.3, ¿no? Existieron prórrogas, prórrogas, prórrogas, hasta que en un julio, pues ya empezó eh, el tema, ¿no? Ahora la, la cuestión es una carga administrativa muy interesante, la que tienen sobre todo los patrones porque no se podrían timbrar los, los recibos de nómina, ¿no? Y, y la cuestión de los trabajadores de estar obteniendo su constancia de situación fiscal es el documento más común que están solicitando pues todo, todo contribuyente y máxime trabajadores que no se encuentran inscritos. Si a eso le sumamos la cuestión de la escasez de citas o la falta de, de frecuencia en, es, en esta cuestión de citas, bueno, pues sí vamos a tener... Eh, eh, hay un tema de, de que pues no podamos cumplir, ¿no? Entonces, es probable que se, que, que se este, prorrogue. Sí, hay posibilidades de que se prorrogue tal vez para septiembre, de acuerdo a todo lo que estamos viendo el día de hoy. Pero un Maestro Efra. Una, sí, adelante, de Pepe. Maestro Efra, y si nos agarramos del de poder tener los comprobantes de las deducciones... Eh, caso de personas morales hasta el próximo mes de marzo nos ayudará. Eh, podría ser ahí esa opción que marca la ley del impuesto sobre la renta. Sin embargo, este esta disposición eh, que señala en términos generales que el comprobante fiscal se podrá obtener a más tardar en el mes en el que deba de presentarse la declaración anual. Tiene una coma. Y dice. Salvo en el caso de los sueldos y salarios, estos se tienen que obtener en el periodo o en el momento en el cual se está realizando la erogación. Entonces nos ponen ese candado en exclusiva con esa parte. Entonces, pues sí, es un poco complicado para aquel que quiera, para aquel que quiera cumplir en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque también hay otro punto bien elemento que juega aquí mi, mi querido Pepe y Toño y Martín. El tema de la autocorrección. Yo me puedo corregir en cualquier momento y el tema de la corrección no solamente atiende a una cuestión netamente sustantiva como es el pago. Muchas veces he entendido la, la autocorrección como el voy a pagar lo que debo, pero hay algún criterio por ahí del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que establece que la autocorrección también puede ser de carácter formal cuando el contribuyente tiene alguna situación de forma que no pudo cumplir en tiempo, y bueno, al final termina por cumplir para lograr precisamente la deducción, es factible esa autocorrección. Entonces, en dado caso de que pues no exista ninguna prórroga, ningún cambio, bueno, pues no está por demás tener considerado también esta cuestión de la autocorrección y tampoco estar demasiado tensos. Lo importante es comenzar a practicar, comenzar a practicar porque... Si ponemos toda nuestra esperanza en que va a haber prórroga, entonces voy a tener otro espacio para poder practicar. Entonces, no, mejor comenzar a practicar para conocer cuáles son los errores a los cuales me estoy enfrentando hoy y cómo se van a ir corrigiendo durante todo este proceso. Y, y eso sería, pues, importante ante esta situación, ¿no? Entonces, yo los invitaría precisamente a indagar con la versión 4.0 y comenzar a trabajar con ella, sobre todo que hoy convive en la versión 3.3 y la 4.0. Y si yo, por ejemplo, estoy requisitando la versión 4.0 y detecto un error o detecto una falla o que no me permite el timbrado, digo, bueno, pues ya detecté dónde está mi error, dónde está mi falla. Me regreso a timbrar en el 3.3, pero mando mi caso de aclaración o comienzo a cuestionar cómo solucionar esa problemática. Y entonces ya me voy preparando para ese tema. Para que efectivamente ya cuando comience su vigencia de lleno, pues yo estoy más que preparado, ¿no? Que seguramente sí, sí. así lo estarán haciendo nuestros paradigmáticos, ay, nos ay, escuchan ay. y saben perfectamente que están haciendo sus pruebas, sus pruebas, sus ensayos y errores. ¿Para qué? Para el final. Porque, por ejemplo, eh, la semana pasada me comentaban, ¿no? oye, es que estoy llenando el complemento de recepción de pago en la versión 4.0 de un comprobante que emití en versión 3.3. Dice porque es lo que va a suceder cuando entre la versión 4.0 y ya no puedas ocupar la versión 3.3. Habrá comprobantes que has emitido con versión 3.3 en PPD y que el complemento 4.0 tiene que ser en, eh, respecto de ese comprobante. Dice: Entonces, me está solicitando que el impuesto al valor agregado trasladado, el impuesto retenido, y ¿a poco eso se tiene que llenar en el nuevo comprobante? Claro es parte de los cambios o de las modificaciones que se tienen en el complemento de recepción de pago. Entonces, es ir involucrándonos en este tema, pues, a la brevedad posible, por, eh, de nosotros no va a depender la existencia o no de la prórroga, pero de nosotros sí depende qué tanto podamos practicar ya con la versión 4.0. Entonces, pues, yo creo que así ya, ya lo estarán haciendo nuestros queridos paradigmáticos, ¿no? Sí, sí, yo creo que correcto tu, tu apreciación, mi estimado Efra, en cuestión de que desde ahorita ya tenemos que examinar cuáles son los errores y, bueno, pues en caso de encontrar alguno, mencionárselo a la Administración Tributaria y, bueno, pues ya estar previendo en independencia si entra en el momento que dijeron o oh, la pasan hasta otro, otra fecha o oh, hasta otra fecha, bueno, por lo menos nosotros ya estamos avanzados, ¿no? Creo que es lo mejor preverse. Ahí sí te doy toda, toda la razón. Mi estimado Martín, hablamos en la, al principio que decían que me estaba aventando que qué me fumé, Hoy en la mañana el presidente hablaba sobre parte de esto que es un efecto, la inflación, ¿no? Que al final a todos los que estamos, pues nos, nos pega de una u otra manera, y en una intención, en un programa, en una idea, no sé cómo llamarla, sin, sin, sin demeritar tal vez al Ejecutivo, sin, sin, sin ser partidista de un lado, pero hablaba sobre eh, alguna idea que se le ocurrió por ahí, ¿no? O que mencionaba. ¿Qué piensas, mi encima Martín, cómo nos puede afectar, pues, a todo financieramente, sobre todo a las empresas, eh, qué hacer? Por ahí va el B10, si mal no recuerdo, en uno de unos spots que por ahí hizo César, se estaba poniendo, ¿no? Y, y si regresara este este B10 o no, ¿qué, qué, ¿qué tanto y qué tan posible podría hacer con base en el escenario y con base en todo lo que acabo de vertir, mi encima Martín? Fíjate que el tema de la inflación es muy preocupante. Fue el cierre de la primera quincena de abril, ¿no? De que llegamos al 772, o a sea, mucho muy arriba de lo que cerramos en 2021. Y decía César en su publicación, oye, como que ya estoy viendo que está, tenemos que darle respiración de boca a boca al B10, porque el B10, hay muchos jóvenes por ahí que no lo han visto. En, 2000, en diciembre del 2007, 2007 fue la última vez que se hizo el cálculo de registro en la información financiera. Vamos a su decimoquinto aniversario de estar en estado de coma. Y decías, César, posiblemente como estamos viendo, podemos regresar en corto plazo al B10. Le digo, ¿sabes qué? Yo no lo visualizo, por lo menos 2023 ni 2024, que pudiera regresar, porque para poder reactivar el B10, necesitas que en los últimos tres ejercicios anteriores, la inflación esté de esos tres años en el 26%. Hice un cálculo del, de marzo a marzo de los últimos tres años. Y teníamos un 16% de inflación. Ahora nos falta un 10%, que es una locura. 10% es una locura. Y sin embargo, dijo, oye, del 2007 a la fecha, bueno, a marzo que tenía el INPC, ¿cuánto ha habido de inflación? 84%. En este periodo ha aumentado todo 84%. Dígame si o no estamos con problemas de inflación. Ahora, en el tema que decías, que ya se ha vislumbrado, como lo dijiste al principio, en el antiguo régimen, en el siglo pasado se hizo un tema de control de precios. Ponerle tope a los precios. A una canasta básica que son los que están sufriendo más. La tortilla, el huevo, algunos este, el aguacate que me costó 125 pollo. pesos el kilo. El pollo están más de 90 pesos el kilo. Vamos a ponerles un tope. Ellos no le llaman tope. Eh, tampoco, el, tom, el nombre fuerte es control sí, de precios. Pero al final de cuentas es porque dicen que lo van a atacar vía subsidios. O sea, hay dos efectos, si es subsidios porque el gobierno está poniendo dinero de nuestros impuestos, pero necesitamos para cubrir lo que ya tenemos planeado ahorita. Entonces, la recaudación que va a surgir, el efecto dominó, van a venir más duros, si ahorita están duros, van a venir más duros. Ya me lo decía un cínico el final del año pasado y vienen cosas peores. Ahora, si estamos hablando de control de precios, es, poder, es decir, tope precio máximo, no sé si se acuerdan, muchachos, yo lo vi cuando era adolescente en las tiendas, top, precio máximo, tanto. De ahí vas a estar fluctuando. Escuchaba en la mañana a expertos financieros que decían, oye, si me están aumentando los insumos, si me están aumentando el salario mínimo, y por ende me están aumentando las cuotas de seguridad social y el costo de la nómina está aumentando, si están aumentando el gas, si están aumentando mis productos de importación, pero yo no puedo aumentar mi precio por este control de precios, mi utilidad se está haciendo así. ¿Y quién va a sobrevivir pensando? Yo siento que el gobierno piensa que como todos son empresarios, todos generan utilidades exorbitantes, como le ha pegado a cierto periodista, dice, pues van a tener, ¿quién va a sufrir? ¿El pueblo? No, porque yo lo ayudo. ¿Quién sufre? El que se está llevando la lana, el que es corrupto. ¿Y qué va a ocasionar que esa utilidad se vaya disminuyendo y nos va a tronar de una manera artificial todo este aspecto de la inflación. Es un tema muy delicado, muy peligroso, en donde nos vamos a meter, ya estamos metidos en el hoyo, y como bien dicen los de la 4T, esto no es obra del actual gobierno, este es un problema mundial, pero no podemos salir con soluciones que ya vimos en el pasado, que tronó la bomba, que nada sirvió. Pero estamos en un problema muy, muy grave, y cada vez me preocupa más, porque ya mis tamales, yo compré hace tres semanas a 12 pesos el tamal, y el domingo pasado lo compré a 15 pesos. Entonces, ese control de precios me va a servir para controlar el peso, ¿no? <risa> Mi estimado Pepe Soto, hace rato nos ponías por ahí una noticia que dije, no, no, es como si es, si es neta y es una iniciativa. No sé, se la pasaste ayer, Ubiel ojalá y se la... Absorbe. Súbela, ingeniero, súbela, por favor, para que la comentemos. Inge, Inge, súbela, por favor, para que la veamos. Y nos hablaba Pepe sobre esta ¿qué, ¿qué pueden llamarse a estas iniciativas? ¿cómo llamarlas? ocurrencias ¿no? está en pantalla bueno es, bueno, es que fíjate que tiene buena intención o sea, yo lo quiero ver ahorita desde el okay. punto de vista ¿cuál es, de ¿cuál es? Cuál es? a Pepe no sé, no la veo yo aquí en pantalla te, te, la, la, la, la, la, 20... te la leo yo a ver dice con gran alegría les comparto un hecho histórico, aprobamos ah, el sí. de paternidad, 20 días laborables con goce de sueldo, contados a partir del nacimiento de sus hijos, y de igual manera en el caso de adopción de un infante, 20 días laborables, o sea, un mes. 20 plato. días laborables, oye, sigas. es que mira, antes vamos a ser románticos, a mí me gusta ser romántico. Antes de que sigas, antes de que sigas, Por ¿cuántas chino. veces en un año puede ser papá un hombre? Güey? Todo el año, todo el año, todos los días, güey. Todo el año. Yo puedo llevarle a mi patrón 20, 20 actas de nacimiento porque ya me metí con toda la colonia. Entonces yo me puedo ir de, de permiso todo el año. Pero bueno, yo quiero ser romántico. O sea, hemos estado viviendo unos días eh, caóticos en relación con la violencia. Y todo parte de la educación. Una educación que ya aún tenemos. Si el hecho de regresar a la célula de la sociedad, que es la familia, nos va a ayudar, bienvenida sea. Tengo mis reservas, tengo mis angustias, porque desgraciadamente, pues muchos trabajadores que no tienen esa educación van a tomar este permiso. Tomar. <risa> para tomar la vía fácil, entonces, ojalá y tener no. Festejar, tener un hijo es festejar. Sí, es festejar ¿no? y es, se van a desaparecer de su casa por esos 20 días. O sea, la intención es buena, que regresemos al núcleo de la familia, fortalezcamos los lazos de unión, que el trabajador vea, ah, carajo, este es un hijo mío, es un producto de nuestro amor, es un producto que tenemos que cuidar. Que los es el, cérdicos, cabrón, sacar es el, el futuro el antes, de este país Entonces, de comer. siendo románticos es una muy buena idea pero yo desgraciadamente no meto las manos al fuego por el mexicano oye y lamentablemente eso va a afectar el proceso productivo ¿no? imagínate que no tengas la ah, ansia sí. completa Esto implica implicando costos un ¿eh? costo eh, adicional el, el, porque el señor correcto. se va a ir a des, se va a ir a descansar con goce de sueldo, es un puesto que yo necesito que esté cubierto porque lo voy a tener que sustituir, aunque sea de manera temporal, implica costos de contratación, hasta incluso de capacitación. Sí me va me va a causar una dificultad en la operación. Entonces el mensaje es no tengan hijos. Ojalá, ese sería, ¿no? Porque estamos también engendrando puros monstruos. No, y además con este mundo, como para qué los venimos a traer a sufrir, ¿no? Pues bueno, mis estimados amigos, ¿cómo va con este 2022? Creo que eh, varios temas ahí que estuvimos hablando esta noche. Les volvemos a repetir, el día 25 de mayo todavía estamos casi, casi un mes, ¿no? Eh, vengan con nosotros aquí en la Ciudad de México, vamos a estar pues compartiendo, compartiendo en esta charla de Rompiendo Paradigmas, saliendo de lo habitual, seguramente ese día es día del contador, no sé por qué se dan tantos cursos, ¿no? Y entonces curso tras curso, tras curso del curso, del curso del curso, ¿no? Bueno, pues mejor venganse acá en Rompiendo Paradigmas y pues echemos echemos aquí el, el chisme, por así llamarlo. Mi estimado Martín, para despedirnos algunas palabras, aparte del diplomado, del diplomado de constructoras, por supuesto. Pues, Recuerden, diplomado de Constructoras, vamos a empezar 14, 21, 27 de mayo, cerramos 2 de junio, cordialmente invitados, cordialmente invitados también a, hacer, a celebrar el 25 de mayo, el Día del Contador, de una forma diferente, como lo has visto en Rompiendo Paradigmas, vamos a romper un paradigma, vamos a estar platicando de cosas que nos han pasado como contadores, porque entre más platiquemos, vamos a hacer catarsis y no tornamos como cierta personita. 25 de mayo, apúntalo. El, y el diplomado en constructoras, más lo que se acumule en la semana, y espero que te vaya bien este cierre de abril, recuerda CFDIs, tienes que emitirlos en abril, para que no te metas en tu declaración, es una simple recomendación, que pasen muy buena noche. Mi estimado Efraín Salvador Miramón Si enciendes tu micrófono te vamos a escuchar. Un, un gusto como siempre, haber <ríe> compartido con ustedes y bueno, pues eh, esperamos la, la próxima semana. Ya estaremos en el mes de mayo, ¿no? Entonces, pues vaya que ya hace el cambio de mes. Este recordatorio que, que, que bien sea el maestro Martín, ¿no? Eh, la cuestión de la emisión dentro del mes de abril ya aprendimos en los, los últimos tres meses con las declaraciones, con que no aparecen, con que sí están cargados o no están cargados y no se estresen, ya saben que los primeros días de, del mes de mayo para presentar el pago provisional, seguramente habrá una actualización en la página, ya también lo estamos teniendo de experiencia, se están actualizando y ya a partir del día 12, 13 de, de, de, del mes, bueno, pues ya como que la página se empieza a liberar un poco ahí el tema, entonces también no nos pensemos tanto por esa situación, parte del aprendizaje que estamos obteniendo y entonces, bueno, pues en ese sentido también preverlo, ¿no? Para estas Situaciones, sí, pues un gustazo, como siempre, y nos vemos el día de mañana, tenemos cartas de invitación, aquí en Census, y el 5 y 6 de mayo, tenemos el taller de escritos, para esta, de escritos, para aclaraciones, eh, para estar compartiendo con ustedes, así que pues, un gustazo, como siempre, y que pasen una excelente noche. No es taller de cartas de amor, no, no, no, no, no, no, no es verdad, mi estimado. No, no, no es, es, es, amor, es cartas es. invitación, los riesgos de atención o de su no atención. ¿Cuáles son los riesgos de atender una carta de invitación o los riesgos por no atenderla? Porque en los dos sentidos podemos tener riesgos, cada, cada contribuyente es distinto y de ello estaremos hablando el día de mañana. El día de mañana, mañana a las 7.30 de la noche. Sí, a las 7 de la noche y terminamos a las 9.30, 10 de la noche aproximadamente. A 7 de la Ese noche. será el horario. Uh -huh. Así es, para mayores informes pues aquí en Census les dan la información correspondiente. Ahí les dejan el link de WhatsApp, hoy andan muy flojos los de Census, no han dejado ahí sus, sus números, les encargamos por favor. Y bueno, mi estimado Pepe Soto se acaba, se acaba abril pasamos a mayo, según yo no hay días festivos hasta el 16 de septiembre, creo que todo esto pues nos la tenemos que echar No, ya no hay forma de de hacerse mes, ya pasaron Semana Santa, ¿no? Que a muchos sí se los dieron, y bueno, pues todos los puentes que pudimos haber llegado a tener, a partir de ahorita, hasta el 16 de septiembre. Entonces, mi estimado Pepe, algunas palabras. Felicidades, niños, pasen su 30 de abril con ese, con ese sentimiento de ser dentro de ustedes mismos, con esa inocencia que en algunas ocasiones se perdió pero no dejemos de, de disfrutar de la vida, no dejemos de, de dejar pasar este día. Fuimos niños, recuérdalo, recuérdalo con gusto. A mí me gusta compartir ese día una fotografía de cuando yo era niño. ¿Será, sí. ¿Te parecerá una...? una ¿Había cámara había, había Me la tomaron en blanco y negro. No, ya, con, no. con, Ay, con no, no, no. piedra. Con, con cincel y, con con cincel cincel y, y piedra. piedra. Pero eso es una, es una forma de, de ser romántico, si sí, yo soy un romántico de, la, de las redes sociales. Entonces me gusta compartir con ustedes esa, esa idea de, de no, no olvidar que en algún momento fuimos niños y que esa, ese, ese sentimiento florezca, aunque sea por un día. Disfruta tu día del niño y disfruta tu domingo día del trabajo. Y por ahí, mi estimado Pepe, algo se me va pasando. Diplomado de IMSS e INFONAVIT. Ah, todo hay... el mundo ha sido comerciales, menos yo. Bueno, también te invito al diplomado Familia Census, te invito al diplomado IMSS e Infonaví, donde vamos a estar platicando en varias sesiones. Sesiones que están preparadas para ti, para que conozcas todo lo, todo lo habido y por haber con estas dos grandes instituciones que tienen que ver con la seguridad social. El IMSS, y en Infonavit. Vamos a tratar de abarcar todos los aspectos básicos y algunos detalles por ahí, así que te invitamos a que, a que te inscribas y Infonavit, como nunca los habías visto. Mi estimado William Gutiérrez, un saludo a Mario Alejo, gracias por haber estado con nosotros, Margarita Martínez, muchas gracias por estarnos viendo, Georgina Nugaray, Mac Romen, Ana Ortega, Esteban Elizalde, por supuesto, ser Cavazos, Martínez, eh, Ed Sampeiro, gracias por habernos visto Maestro, Charlie Ram, un saludote Katy Hernández, también que estuvo por aquí Que va a estar en el diplomado, muchas gracias Emanuel Ángeles, gracias por estar con nosotros Y bueno, pues gracias a Todas y cada una de las personas que se Conectaron esta noche A, pues, ahí a mencionarnos A hacer sus comentarios, como siempre En vivo se los eh, comentamos ¿No? Al, al, al panel que está aquí Muchas gracias en este Rompiendo Paradigmas En su episodio 3, en su episodio 30 en su faceta 2 o cómo era el jueves no, 2, 2, vale, 2, vale, 2 episodio vale, de ah, 2 ya apáguenle y vámonos Y próximamente bueno vamos a subir a Spotify ya estamos arreglando con los audios para que nos escuchen a través de esta plataforma de Spotify y en YouTube también síganos para pues ver las repeti la repeticiones y bueno, también los Rompiendo Paradigmas de hace muchos años, bueno, no muchos años, ¿cuáles años, mi estimado Martín? Si llevamos dos años ya. ¡Carajo! No, estamos en el segundo. Ya vamos para el segundo segundo año de Rompiendo Paradigmas. Segundo, segundo año de Rompiendo Paradigmas. Entonces, pues, eh, ojalá que nos puedan compartir. Si les gustó, si es la primera vez que nos escuchas, pues, compártenos con tus amigos. Y bueno, cada miércoles nueve de la noche, esperamos la próxima semana tener una invitada, una invitada de lujo. Adelante Martín. La encuesta, ¿cómo cerramos? Ah, la encuesta, ¿cómo cerramos? Mi estimado Ingeniero Miguel, por favor, me pone ahí la encuesta para que yo la pueda visualizar y en lo que me aparece, pues, ahorita les comento. Entonces, la próxima semana eh, vamos a tener, si mal no me equivoco, por ahí una invitada de lujo y, bueno, pues, estaremos, estaremos aquí hablando. Eh, vamos a ver la encuesta, mi estimado, si ¿sí me refiero? Sí, dice, por aquí dice prorroga la versión 4.0 del CFDI no 17%, sí un 83%. Así acabó la encuesta del día de hoy. Y bueno, pues a todos los que nos regalaron estrellas, muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, Efraín, nos vemos el día de mañana. Estimado Martín Rojas, nos vemos por acá. Y Pepe Soto, carnal, es un gusto siempre verte por la pantalla, igualito, igualito como te conocí. Hasta la próxima, mis estimados. Bye. Thank you.